el taller es súper potente a mí tengo que decir que me dio mucha confianza cuando hice el primer nivel me daba como confianza el hecho que Cristina ya había hecho ella ese proceso personalmente no era algo que venía a venderte sino que ella lo había vivido y eso para mí pues le daba autoridad la hipnosis me sorprendió mucho porque no pensé que tuviera el efecto que realmente tiene y eso hace que luego el proceso sea realmente muy fácil. O sea, lo tienes que ir trabajando siempre pero es bastante fácil de seguir. Y el segundo nivel este que estamos haciendo sobre las emociones este ya te remueve muchas cosas pero creo que es una parte fundamental también, que no te puedes quedar solo en la parte de la alimentación y en lo que está fuera. Entonces ella te ayuda a trabajar todo esto desde dentro y, y hace que todo el proceso sea muy sencillo. Lo pone muy fácil, la verdad.